Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Soy yo, y Estamos aquí con un nuevo video para este canal. Y bueno, vamos a seguir reaccionando a unas parodias de mi canon. Una más. Después vamos a reaccionar eh, algo que ver con lo que animó acá. Vamos a hacer a la parodia de mi canon de padre de familia. Veo la miniatura que de... está, Peter Griffin. Y... Ok, vamos a también, encontré un video también de este con los Simpsons y capaz uno que otro vamos a reaccionar para que no sea tan corto el video porque dura, este dura muy poquito. Dura creo que como 2-3 minutos más y.. Ok. Eh, y ok. También un poco así tal va a un frío de la puta madre, así que ya está eh, así haciendo así cada rato. Y bueno. Y ok. Bueno, dejar el video original también de descarga bajo en la descripción, así que vamos a reaccionar con el contenido de este video y a ver qué, qué cosas turbias vemos hoy <ríe> del día, así que, ok, ok, está muy bueno el escenario. ¿Recuerdas cuando me gustaba Padre de Familia? No está tan deforme. <ríe> no hagas mucho ruido. Ah, salvo la barbilla no de Padre, No <ríe> <Como están. ríe> Sería okay. más raro que cuando pensabas que el pájaro es la clave, era graciosa. <risa> pájaro la clave. ¿Eh? ¿Pájaro, pájaro, pájaro? No es posible que ya no te guste padre de familia. No puedes decir que esto es algo malo. ¿Puedes? Tú maldito gusano. ¿Dónde está tu lealtad? Claro. Recuerdas <risa> cuando te gustaba Padre de Familia. También no muy pocos capítulos. ¿también? Escucha, solo mira más allá de lo perturbador, por favor. Puedo ser mejor, yo puedo sorprenderte de ah, nuevo. ¿A veces Sorprenderás sí más. ¿A veces qué iba a decir <risa> yo? Más? Es que iba a decir ah, imagínate que mira te decía tu nombre realmente, nada <risa> Pero bueno, eso pensé por un segundo. Escucha. Solo mira más allá de lo perturbador. Por favor, puedo ser mejor, yo puedo sorprenderte de nuevo. Te sorprenderás más que aquella vez que luché contra esa gallina por octava vez. ¿Eh? What the fuck? ¿Recuerdas cuando te gustaba padre de familia? Uno se está comiendo y el otro sale otro. ¿Milia? No sé. Tal vez Se está muy raro. hace muy tiempo Está escalando. Pero no vas... puedo controlar lo que hacen Primera conmigo. Van a exprimirme por siempre. Y Como eso incluso trapo, ¿no? Es más cruel que cuando le hacemos bromas a me. ¿Qué, ¿Qué momento estoy captando el mensaje? Nunca va a ser suficiente. Todo te va a parecer mal. ¿Crees que todas las cosas que te hacen feliz van a estar siempre ahí para cuando tú quieras? Eh, mente no. antes de que te des cuenta esto ha sido todo para ti esto ha sido todo para ti recuerdas cuando mm -hmm. te gustaba padre de familia No, es okay. padre era como un gameplay no pero No creo que estaba abrí cada carajo Ok, se escucha el rugido del monstruo, eh ¿Recuerdas lo bueno que éramos? Hemos estado aquí mucho tiempo Seguro que lo recuerdas Esos buenos tiempos Recuerdo cuando amabas padre de familia Estoy seguro que tú también. Oh la puta madre, sabía que había de algo. ¿Qué carajo? La fusión de todos los extra este es Parece un charco de miércoles a ver y.. La animación 3D, ¿verdad? Oh. Me no, ha gustado okay. el vídeo, no olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador. Ah. Sí, he, Va, notado. La, la, la... he notado que mi caño está mejorando o usando distintos tipos de animaciones. ¿eh? El 3D ahí <ríe> muy deforme le sale bien. ¿eh? El PT está bueno y está muy feo, pero se ve bien, ¿eh? tiene el peco de terror no te ataca el monstruo y no sea fácil <ríe> si te ha gustado el vídeo okay. no olvides apoyar que estuvo bueno es raro como siempre pero <ríe> okay. vamos a decir otra cosa vamos a ver este del que sub se subió hace como 5 o 6 años pero vamos a reaccionar ahora yo no había visto que es este que quería reaccionar ese montón no este de el de <ríe> padre familia y los cinza no la parodia esta a ver qué tipo de animación será esta, es de otro canal, pero bueno, tal doblaje de cuando bueno, encontré su canal. Así que bueno, vamos a ver este y va. familia buenas Nada, que noticias ¿Qué Y son animación. Nos vamos de vacaciones. ¡Bien! ¡Pero dónde! La verdadera pregunta es: ¿dónde? ¡Bah, <ríe> oh. guata! Wow, ¿Eh? ¿Harry Potter? ¿Qué? Pájaro. ¿Qué? pájaro. ¡Pájaro! ¡Ya estamos aquí! ¿Qué? ¿Qué? bonito! Ya ¿Qué? aquí, ¿Qué? ¿Qué? bonito ¿Qué? es muy agradable Favor, ya, vale. La casa donde nos vamos a quedar está justo allí. La casa. Bueno, es? empecemos nuestras vacaciones. Entremos en la casa. Oye, Peter, ¿esta es la casa ¡Oh! ¿Qué es este hombre tan sensual? ¿no ¿Qué es este hombre tan sensual? <risa> ¡Lo mismo digo, amigo! ¡Chúpamela! Buah. Qué ¡Bonita camiseta! ¡Eh! ¡Eh, pequeña La mierda! Tonto ¡Hagamos tonto. bromas telefónicas! ¡Una <risa> teca! ¡La corto, gente. ¡Toma! ¡Prueba esta! Buah. ¿Está buena? Sí, no está mal ¡Ole tu papu! ¡La casa! Ah, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <Tazo aparecido. risa> ¿Qué quisiste decir con que no está mal? <risa> ¡Está Quería decir que es una sí, Igual que el, regular, la versión original, ¿no? caliente. Una copia Por eso siempre tomo mi cerveza Porque es ¿Mi la... Cerveza? Que... ¿Cerveza copia? ¿Cerveza copia? Cerveza copiota Copiota <risa> ¿Cómo queda? Copiota ¿Cómo queda? Copiota ¿Mi mujer? ¡Mujer! ¡Mi familia! ¡No familia! ¡Mi familia! <ríe> ¡No mujer! ¡Mi... perro no mujer mi ha pegado! ¡No! Mi ¡Familia! ¡No familia! ¡Mi hija <ríe> ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Oh! ¡Mi ¡Está muerto! <ríe> ¡A la mosca! ¡No! no. <ríe> ¡Son mierda!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 que tu Somos sea un ser dos mundos son tu su corazón y decidirá por ti ¡Oh, la mierda <tose> carajo no sé hombre no, tuvo buenes. si sigue algo más vamos a esperar a ver. ok el bebé estoy creo que se llama ¿no? ok va a entrar al cielo A la mierda y en pedo a entrar como da que fue muy random pero bueno aunque esto no tiene nada que ver con los para la familia pero pues me encontré este de ricky morte así que porque no la reacciona ahora así que vamos a ser lo único que dejamos en acá así que no va a ser muy largo que no me dure más de 20 minutos así que vamos a ver este y está, esto sería mucho para evitar Así que y me apaga, así que vamos a ver. Esto. Hay un cadáver ahí del... Mr. Big, si no sé ya, no me acuerdo cómo se llama. Que okay, Ricky Martí. Muy bien, lo hicimos. ¿Ves? Te dije que llegar aquí sería fácil. ¿Fácil? Pe -pe Pero ¿cómo puedes decir que eso ha sido fácil? Hemos llegado de una pieza, ¿no? Pero los amigos que nos acompañaban no, ni, ni ni siquiera volvimos a ayudarles La cosa es que hemos llegado vivos, es lo que hubiesen querido Lo, lo que ellos querían era que los zombies no se comieran sus caras Oh Dios, pareces ahora David Oudner ¿eh? Ya sabes, como un puto cajica, como La Colin de Plain not not not. Como no, una King, ¿eh? uh, pequeña zorra ba ba Vale Rick, ya lo he pillado, de acuerdo, ahora busquemos provisiones y esas cosas Oh, las luces no funcionan Bien, creo que tienes dos opciones. Puedes, ya sabes, ir a la habitación de detrás y revisar los circuitos rotos o puedes sacarte los ojos con este destornillador. Yo ¿Eh? sé cuál es la opción más divertida, pero tú, tú tú sabes lo que hacer. ¿Sacarte ¿Qué, los qué, ojos? Qué? ¿Por qué tengo eso como opción? Ya Porque tengo ojos esto miedo. Es una parodia como en esos videojuegos donde tienes muchas opciones. No, no lo tienes claro o qué? ¿Necesitas que te lo repita? Puedo hacerlo. Vale, va, vale, Rick, ya lo he entendido, pero no voy a sacarme los ojos. Bien, ve, ve, ve a los circuitos. Oh, maldita zorra. <risa> oh, bien, lo encontraste. Bueno, no fue es, es la única cosa interactiva en este sitio. Vale, parece que tienes tres opciones. Puedes encender las luces de emergencia, activar el generador principal, o meter tu <risa> pene en este nido de escorpiones. ¿What? <risa> ¿Qué? ¿P -p ¿Pero por qué me das eso como una opción? Porque vivimos en democracia y a todo americano se le debe dar el derecho de meter su pene en cualquier nido de escorpiones que exista ¿Sabes? Eh, yo, yo, yo, yo, no, no, no. Eh, ¿Tú quieres hacerlo? Uh, uh, uh, por supuesto que no. ¿Qué pasa contigo? <risa> Bien, lo conseguí, han regresado las luces. A -a Ahora cojamos la comida y vayamos. ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Dios mío, es un zombie! Rick, ayúdame! Bueno, esto no funcionó, te toca tu <risa> niño. ¡Uy, qué rico papu! ¡Oh, qué, qué, qué debo hacer, Rick! Bueno, al parecer tienes dos opciones. Número uno, le dejas que se coma tu cara. ¡Eso no ¿Eh? es una opción! Creo que ya sabes lo que es. Mi, ¡Mi mierda! ¿Y cuál es la segunda opción? Opción número dos, debes tener relaciones sexuales con el zombie. <risa> ¡Pero, qué cojones te sí? pasa, Rick! Bueno, ya sabes, un par de picaduras de escorpión, pero podría ser peor, podría el ser... Se peor. ¡No ver. podemos escapar! O, ¿O luchar con el zombie? O, ¿O usar ese destornillador como arma? Te di la opción del destornillador para que te sacaras el ojo y dijiste no. ¡Tú te lo guisas, tú te lo comes! Eso fue una situación peliaguda, pero salimos con vida. No. aún puedo sentir los gusanos. ¡Ah, qué! Hago? Al menos puedes sentir tus genitales. Yo, yo, yo tengo el pene como un ladrillo. Sabes, sí. todo, todo, esto es tu culpa. Todas las opciones que me decías eran enfermas y no ayudaban en nada. A ver, tú, tú, tú, tú no sabes qué, qué, qué tenías. A ver, ¿Qué a eran eh? enfermas? No tenía vendado el otro ojo está más animado o digo en error o no sé me pareció que tenía vendado el otro ojo ya otro en el otro si no ayudaban en nada a ver tú tú tú, ¿tú no sabes que, que, que tenías la opción de no hacer nada no sí. hacer nada sí ah, no bueno, tenías por qué haber encendido wow, son chiste, las luces. ¿no? podríamos haber usado las para año, encontrar la vida y podríamos haber evitado toda esta experiencia traumática sabes hiciste <ríe> lo que querías vive y aprende <risa> Soy el señor Messi. suscríbete O no moriré Ok, okay creo que lo, ya está por hoy Si te gustó el video ya sabes, dale me gusta, por el video, por suscribirte pues, por mis redes sociales, tanto en Facebook que estoy más tiempo ahí o en Twitter Y ok les dejaré los videos originales de descarga abajo en la descripción. Y bueno, si nada más que decirlo al regal. Nos vemos en la próxima. Soy yo soy Ultime. Nos vemos. chava adiós. Bye bye bye. Youtube, recomiendo mis videos. Bye bye.